Bienvenidos a Noticias Galáctea, donde quedarás al tanto de todas las novedades del mundo Geek, el anime y los videojuegos. Un viejo conocido se anima a quitarle las ventas en consolas de sobremesa a Microsoft, Nintendo y Sony. Así es amigos, la nueva propuesta de Atari ya tiene trailer oficial, y sin aún dar fechas ni detalles, esta marca del recuerdo promete entregar una sorpresa a los jugadores con su Atari Box. ¿Será una máquina cargada de nostalgia o veremos a este gigante dormido con un hardware que busque competir entre las grandes ligas con juegos de última generación? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, solo sabemos que la plataforma estará basada en títulos similares al de la PC y que aún está en proceso de diseño, siendo esta la única información revelada por el presidente ejecutivo de la firma, Fred Chesnice, en una entrevista con Gamespeed. Una buena noticia para los que aún juegan Pokémon GO, y para quienes dejaron de usar la aplicación, ya que Niantic quiere reencantar a los usuarios con una nueva actualización del juego. En esta nueva versión, los gimnasios son la principal mejora, tanto en diseño como en mecánicas de juego, cambiando las actuales reglas. Las novedades y algunas otras sorpresas estarán disponibles dentro de los próximos meses. Terminó la Anime Expo, y eso nos deja a la espera de un nuevo mega evento otaku. Este sería la Super Japan Expo, que trae a Katsuko Tadano, responsable de los diseños de las recordadas Guerreras de la Luna. Además de Sailor Moon, tendremos espacio para Memories y Perfect Blue, con la visita del destacado productor de cine y animación, Inoue Hiroaki. La principal novedad del evento es que traen exclusiva a I.A., Area on the Planets, la invitada virtual que promete llenar el recinto con el primer concierto teatral de Bócalo en vivo que se realice para Sudamérica. Con celebración de Mario Kart, La Roja debutó en Copa Confederaciones. El renovado juego de Nintendo tiene a los seleccionados totalmente viciados, demostrando su pasión por los videojuegos, por redes sociales y también en la cancha. Y para cerrar, tenemos una muy triste noticia para los seguidores de la famada serie de Nickelodeon, Drake y Josh. La relación entre estos hermanastros tendría un quiebre definitivo en la vida real. Megan, ¿qué haces? Veo a la Mars. Mm. ¿Y Josh? Pues, uh, parece que se acaba de casar y no te invitó a su boda. Ah, oh. Sufre, puto. Así es, el motivo de este quiebre fraternal se debe a la reciente boda de Josh Peck y Paige O'Brien en California, a la que Drake Bell no habría sido invitado, situación que el mismo Bell comentó en su cuenta de Twitter, dedicando fuertes palabras a su otro otrora hermano televisivo, comentarios que prontamente eliminó de su cuenta. Cuando no estás invitado a la boda, el mensaje es claro, los colores reales se han revelado hoy, el mensaje es fuerte y claro, los lazos están oficialmente rotos. Te voy a extrañar, hermano. Los rostros de televisión habían tenido un reciente reencuentro el año pasado, cuando fueron estrellas invitadas en la serie Grandfather, donde hicieron diversos guiños a su antiguo show, en donde los fanáticos quedaron con gusto a poco, queriendo ver a esta dupla nuevamente en acción. Lamentablemente, hoy se ven cerradas las puertas, al menos por un largo periodo de tiempo. Aquí culmina Noticias Galáctica. Quieres ver más videos informativos? Suscríbete a Galaxia. También puedes revisar los otros videos que tenemos para ti en el canal. Puedes ver la parodia completa del quiebre de Drake y George entrando al video marcado del Luis GF1. Hasta la próxima.